Bueno, nosotros llevamos pues, unos 25 años, pero este negocio era de mis suegros. Y eh, seguimos nosotros, continuamos con, con el trabajo familiar. Y hay que mover muchas cajas, hay que mover muchas cajas continuamente, cambiando el producto, se gasta un, un género, hay que reponerlo. Eh. Es así, el día a día. O sea, tú imagínate, desde las tres y media de la mañana lo que quieres hacer es relajarte, descansar y si tienes un buen colchón, mejor.